A ver. Buongiorno cari amigos, da Pablo, el giorno de hoy vamos a entrenar eh, con estos elásticos Si tú no hay el elástico lo puedes probar en un negocio esportivo, costan poco El giorno de hoy vamos a elaborar eh, la espalda y vamos a elaborar eh, Ankel el tricipiti, voy a hacer cuatro, ejercicio cuatro ejercicios per espalda, cuatro ejercicios per tricipiti yo lo voy a repetir una vuelta, Tú a casa lo puedes modificar lo puedes repetir 2, 3, 4, 5 vueltas por più tempo yo voy a hacer este circuito de 30 eh, segundos de, de labor o de esfuerzo con 10 segundos de recupero, no voy a inventar el, el video troppo lungo ok, vamos a iniciar, a mover un poquito la, la braccia que vamos a a Laborar hoy y cuesta espalda, cuesta espalda y cueste y, y trichipiti. Ok, va bien, si tú, tú, tú puedes utilizar en casa en que que cueste, va benísimo. Si no hay en casa cueste, puedes usar en que cueste, guarde, con el maniguete, que es más più, più cómodo. Ahora y este elástico, guarda, cueste, onicolore es una resistencia. Por ejemplo, cuando en este momento el negro es el più, el più potente. Ok, vamos a, vamos a iniciar en nuestros ejercicios de espalda. E i tricipiti ok non vedo mi, mi, mi timer per iniziare questo circuito tu lo ripeti due anche tre volte ok perfetto vado a cercare mi, mi timer che non lo vedo qua ok ok te lo spiego lentamente ok preparate voi a iniziare con il nero tu puoi prendere il che il che 3 2 1 via 4 3 2 1 el primo de espalda, guarda, me siedo, me siedo, me siedo, me siedo, me siedo, y su, avante, lentamente, guardo de frente, lentamente, está, vázalo para, está, si te da fastidio, puedes usar en que un guante como lo faccio yo, si no, normal, es sin guanti. va, abro, abro, abro la espalda, abro, abro la espalda, lentamente, sí, lentamente, ok, vamos, Ok, tú esto lo puedes modificar, le puedes meter también más repeticiones, más repeticiones o más tiempo. Piego el ginocchio, la esquina de Rita, hago esto, guarda, lentamente, lentamente. Eccolo, eh? sí, lento, lento, lento. Si tú le metes un elástico de otros colores, será más resistente, para que hay más fatiga. Se sentirá el laboro, ¿no? Contrae el abdomen. Vamos, andiamo. Uh, ok. Piego ginocchio, me preparo para nuestra prueba. Una buena postura y va. Abro lentamente. Ah, lento, lento, lento cuál no es velocidad cuál farlo es bene uh, este elástico está, está un poquito tosto sembra un poco mole pero no es así vamos uh, se siente la voz ok nuestro próximo Vamos a hacer elevaciones frontales, frontales, frontales, frontales. Meto elástico. Va. Llego ginocchio, esquina directa. Lento, lento, lento, lento. Tú puedes modificar la resistencia dependiendo del el elástico, ¿no? Porque un elástico a una resistencia. Va, va. Lento, lento, lento, lento, lento. Que siente la fatiga. Ok. Se siente, se siente, se siente. Vamos, vamos. Ok. Perfecto. Próximo. Vamos a hacer trice. Vamos a hacer... Fare... deltoide, Deltoide, deltoide, deltoide. Siempre con el elástico. Vádalo Esquina direita va. Su. Uh. Uh. Va. Uh. Piego ligeramente el ginocchio. Perfecto, perfecto ok monto vecino el cuerpo ok nuevamente ok sí. ok ah okay. perfecto ahora vamos a meter los ejercicios para el, el tricipiti tricipiti prendo va Lentamente, lentamente, tra tra tra tra tra tra tra tra tra tra Eh. A ver, eso, la hora cuesta Cambio de brazo, cambia de brazo Cambia, cambia, cambia cambia. cambia. Uno, vá, dale, va, Dos, va. Abro lento abro, abro, abro, abro, abro, abro Abro lento Sí Abro Abro 60, 60 Abro 60 Lento, lento, lento, lento Ah. Ah. Sí, sí, sí, sí, andiamo ah. uh. <tose> La cata lo puede repetir una, dos, tres volte, tres volte Nuestro próximo, guardalo acá, siempre tricipiti tricipiti guardalo acá, suelto un poquito la Guardalo guardalo como trabaja, el de sopra trabaja, el de sopra labora. Si lo prendo más, yo faccio más, più fatiga Più fatiga Cuídalo va. Cuídalo cuál como la hora. Tiene tirita. Piego ligeramente el ginocchio. <tose> ok. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Ahora la el otro cambio, la el otra mano otra mano, venga Continua dónde va? dónde va? dónde va? dónde va? dónde va? dónde va? dónde va? Uh, nuestro próximo, vamos a par. Nuestro próximo, ¿cuál? Al árbol, vamos a utilizar el árbol un poquito cual. el árbol, el árbol, el árbol. El árbol, cuadrarlo, cual. Cuadrarlo, En dietro, cuadro, dietro. dietro. Dietro. Dietro. Dietro. Dietro. Dietro. Tra. Tra presente tu te senti? Tutti a due no? ah, va, va ah, ah, ah. okay, va, si va presente uh. <risos> questo non è scherza tu a casa come hai detto prima tu lo ripeti due, tre anche quattro volte, quattro volte il nostro prossimo, guardalo qua, guardalo qua, guardalo qua, tra, tra, qua. tra, 2 due. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. No 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4 le puedes modificar aunque el tiempo de recupero, aunque el tiempo de labor, tú te falta ver cuatro, cuatro ejercicios de espalda, de, de trichipi, cosito lo puedes hacer a casa, en palestra, en el oficio en vacanza, dove titrobe. te trove, te recuerdo, si ancora no te has inscrito, inscríbete a eso, activa la campanina, cosito sei el primo en alienarte, láchame tu comento, de cuore Pablo, oiga esto, matador, matador esto, matador, matador.